Al norte de Hungría, en las profundidades del bosque, existe un castillo abandonado y una persona, un investigador que se encontraba explorando el bosque, lo encontró. Cuando entró él se dio cuenta de que estaba abandonado. Muchas puertas del lugar estaban cerradas con candado. Le llamó la atención una puerta que le llevó a un cuarto donde había una especie de elevador, que por cierto era muy antiguo y rústico. El hombre se introduce en el elevador y a través de una palanca lo activa, el extraño elevador baja y baja y no parecía que fuera un sótano, sino más bien a un lugar lejano y profundo, el investigador comienza a asustarse, porque se da cuenta de que eso no es normal, el hombre se dio cuenta de que bajaba por las profundidades de la tierra, hasta que el elevador se paró. El elevador lo llevó a un mundo subterráneo, era un lugar espeluznante, una combinación de azul con negro, había peñascos, a lo lejos se pudo escuchar gritos, cuando saca sus minoculares para ver, logra observar con ellos que hay unos monstruos horribles de todo tipo y estaban atormentando a un hombre, le hacían cosas horribles al pobre sujeto, lo torturaban de diversas maneras, luego a ese mismo hombre vio cómo lo ponían en un asador y se lo comían luego el hombre envió a un dron a espiar todo el lugar y el aparato descubrió que era un lugar enorme e interminable, se infiltró en varias habitaciones y en uno se encontró a varios vampiros y a un ser que parecía un humano de piel pálida viendo una especie de río el cual era de color verde, en él se podía ver cómo la humanidad sufría, también el dispositivo captó a un ser humano peleando en contra de una calavera con túnica y cómo esta calaca le da una paliza extrema al pobre tipo, luego también observó a un pequeño barco donde iban unas personas llorando y un demonio obeso con una cara horrible, que era el que los estaba vigilando, el dispositivo captó muchas más cosas increíbles, pero el hombre decidió regresar al elevador antes de ser descubierto, ya de regreso el hombre cuando regresó a tierra firme, el hombre quería revelar estas grabaciones a la humanidad, pero nunca pudo ya que el hombre antes de hacerlo quedó loco, y hoy en día es un vagabundo que anda tirado en las calles y diciendo cosas sin sentido por la ciudad ¿Quiénes eran las personas que estaban sufriendo en el inframundo? Bueno, pues ellas eran personas como gente que fueron malas personas como asesinos y violadores y gente borracha